como todos los días de lunes a domingo os está hablando luis de PRIXLINE en directo desde madrid la consultoría que os hago para todos tanto los que estáis fuera de españa como los que estáis en españa también puede ser sobre entrevistas de trabajo que luego venís a españa y hay que conseguir trabajo y los que estáis en españa muchas veces os cuesta encontrar trabajo eh, mientras os vais conectando todavía no me digáis consultoría cuando dé el pistoletazo os quiero dar un consejo general el que vaya a venir a españa que traiga el máximo de dinero ahorrado eso yo creo que es fundamental vale todos nuestros invitados en youtube y aquí coinciden en eso es importante que vengáis con los máximos recursos cada uno dentro de sus posibilidades que lo traigáis ahorrado cada uno como pueda pero es importante vale Prisliners, y por supuesto doy por descontado con ganas de trabajar de aportar es la clave bueno venga el primero que diga consultoría desde este momento le invito que luego muchos queréis hablar conmigo, me escribís emails, estoy todos los días a vuestra disposición un rato aquí, ¿vale? Pues ahora es el momento. El primero que diga la palabra consultoría, que lo ponga en el chat y tiene que poner, venga, ha sido el primero, la palabra secreta es consultoría. Te invito, porque vamos, a ver si se conecta bien. Cuando, si da tiempo, hacemos luego otra consultoría. Mi nombre es Paola Ah, qué fácil, Paola el, sí, nick, qué el nick, el nick en cambio A ver, di el nick, a ver si te lo sabes Yo no he sabido decirlo Es curpa, vodka roll, Marley Madre mía Si lo lees rápido lo agarras Lo he ido a decir, pero es que ya me he parado A la mitad me he parado Oye, Paola, ¿y tú dónde estás en estos momentos? ¿Dónde te encuentras? Yo estoy en Bogotá, en Colombia Vale pues sí. estoy a tu disposición tanto yo como el resto de los PRISLINES. Hay ah, una cosa que no les he dicho, que lo digo siempre, que muchas gracias a todos los que me estáis ayudando a responder comentarios tanto en YouTube como aquí en los chats. Podéis hacer preguntas y el que las sepa que las responda. Y así entre todos inteligencia colectiva. Listo. Pues Paola, lo que tú quieras preguntarnos. Bueno, a ver, yo te voy a contextualizar qué es mis consultas. Yo ya he revisado tus vídeos y eh, pues, digamos que lo que para mí correspondería sería llegar allí y comenzar a estudiar. Yo quisiera eh, obtener, digamos, la residencia para poder estudiar, también quisiera trabajar. Entonces, sé que con la posibilidad de estudiar puedo trabajar medio tiempo, entonces como que esa me serviría. Dentro de eso que yo estaba revisando para yo poderme ir a estudiar allá, yo quisiera que tú me pudieras orientar más o menos en qué fechas me quedaría bien... Eh, viajar para que me concuerde pues, las fechas de inscripciones allí con el tiempo que yo tenga justo para poderlo hacer todo. Porque, digamos, tengo entendido que yo llego con 90 días como turista y tengo hasta 30 días antes de que se me venzan los 90 días para poder solicitar la tarjeta de estudiante. Entonces, yo quisiera empatar los tiempos, cosa que las inscripciones en una universidad pública ya de lo que vaya a estudiar, pues me dé con... si ¿sí me hago entender? Como que no esté sí. como fuera... Entonces, o sea, que, que yo no haya llegué... empezado, Quiere decir que no yo haya de... empezado ya el curso, ¿no? Dime. Claro. Sí, sí, te entiendo, Paola. Oye, uh -huh. ¿y, ¿y qué es lo que te habías pensado estudiar? ¿Lo tienes un poco pues, pensado o...? Sí, yo quería hacer una maestría estaba pensando hacer una maestría y eso lo estoy revisando y también me interesa un tema de fotografía ¿sí? Vale. cualquiera de las dos cosas estoy opcionada a verlo eh, claro. si no me a hacer la maestría de una vez, pues hacer algo de fotografía digamos que no está de menos porque sí quería estudiar un año, dos años de fotografía vale, y una cosa ¿y dónde lo estás buscando más o menos? Paula pues yo quisiera como en Madrid o en Toledo, entonces estoy buscando pues en las universidades eh, la Complutense eh, de Madrid vale. y en la... ¿En que la, la Complutense qué fechas? Toledo, no, no, no, no, sí. ¿vale? Mira, el de fotografía no me preocupa porque el de fotografía vas a poder empezar prácticamente cuando tú quieras, ¿vale? Ahí sí si fuera el de fotografía sí que te diría que te vengas ¿Ah, sí? cuando Ese el billete no tiene... te sea más barato. No, general, generalmente ahí constantemente están comenzando. En todo caso, el de la Complutense es el que más, ahí así que tienen más fechas. Okay. Vale, ahí tendrías que verlo un poquito con la Complutense. No, el de fotografía, yo te decía dónde los estabas buscando, aparte de la Complutense. Ah, estás Ah, ok, usando o sea, eso página. depende de la institución, la cantidad de fechas. Claro, exactamente. Depende de la institución. Mira, te voy a dar, que os lo he dicho alguna vez, no sé si lo has mirado, en emagister.com, emagister.com es un comparador de cursos sí. y de academias. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Y luego hay una que hace, que además es especializada en gente que está fuera, bueno, yo todo esto lo digo sin ningún ánimo de lucro, ¿eh? que a mí no me pagan ni nada por decirlo, yo lo digo lo que uh -huh. yo sé hay una que se llama implica formación implica implica con cada kilo implica formación estos dan cursos que os valen que te permite estar medio tiempo estudiando y medio tiempo trabajando okay. por ejemplo los de implica van a, ahí te aconsejaría por ejemplo fotografía ahí vas a poder yo creo prácticamente todas las fechas si bien es cierto y esto que os digo ahora es importante que cuando vosotros pedís la información os van a meter presión diciendo oye, que ya va a empezar, que empieza tal mes cuidado, porque van haciendo constante, pero como ellos lo que buscan que os matriculéis, que por otro lado es lógico pues siempre os meten una cierta presión de fechas mm. yo, Paola te aconsejaría un poquito hombre, si vas a hacer la maestría en la Complutense o en otra universidad, ahí sí que te vas a tener que adaptar más a esas fechas ¿vale? Ah, pero, sí. si, pero si te haces la fotografía Prácticamente vas a tener todo el año para poder empezar okay. Ahora te aclaro una cosa importante Tú has pensado, o sea, venir como turista y matricularte aquí, ¿no? Y, y, tra y transformar, esa es lo, tu idea, no hacerlo desde el consulado, ¿no, Paula? Sí, no, hacerlo directamente, o sea, viajar como turista estando sí. allí e inscribirme en un Escribirte. curso año, digamos Muy bien Sí. Con los 30 Ahí. días es que, que tú muy bien has mencionado, veo que te has estudiado muy bien los, los vídeos, exactamente. Sí, sí, sí, sí. es que yo soy obsesiva con eso de los tiempos. No hacen no, muy bien. O sea, es claro, es que tienes que te, te tienen que quedar 30 días. Exacto. La otra opción es hacerlo desde el consulado, pero esa las has descartado por lo que veo, ¿no? Sí, no, no porque no. ya tengo pensado también viajar por paseo. Mm. Ah, entonces, claro. Por pues sí, aprovecho. entonces mejor. Menor. Y me yo puedo... creo que al final es mejor. Exacto. Si tenías pensado viajar por paseo, casi es lo más práctico, porque además una vez aquí vas a poder comparar mucho más fácil. Es bueno que traigan los deberes hechos ya desde, desde Bogotá, pero una vez que estás aquí es lo mejor. El, el networking. Eh, claro, eso, lo puedo estoy hacer. Estoy de acuerdo allá. contigo. Claro. Si okay. no queda otra opción, pues sí. Pero si tenías pensado venir, no lo dudes. ¿Tú y... dices que está bien que yo no viaje en febrero? Por fecha de estudio, de matrículas y eso está bien. Yo, salvo que, la, que tenga muy claro que vas a hacer algo en la Complutense o en otra universidad y ahí te pongan la fecha para no sé cuándo, pero yo lo si, si es fotografía, sí. Y, y las otras, hombre, mira un poquito a ver qué fechas tienen. ¿Lo has mirado en la página web de la Complutense o las otras? Sí, sí, sí, sí lo he mirado. Hay unos que ya tienen fechas, otros que todavía no ponen calendario del año entrante. No pone todavía, ¿no? Vale, Y pero lo tendrán, lo pondrán. Yo creo que no vas a tener... En ese sentido no lo veo dificultoso. Ok. Yo creo, okay. en mi opinión, Paola. O sea, si no va a ser un curso, va a ser otro. Porque hay muchas universidades, hay muchas academias, no hay escasez. Mm, y eso es okay. bueno para vosotros. Sí, sí, yo, sí. Yo febrero lo veo buena fecha como podría ser cualquier otra buena. Muchos ah, okay. lo hacéis por el precio del billete generalmente, ¿no? Más, más que por pero por el sí. tema del curso, salvo insisto, salvo que fuera uno muy específico, oye, que va a empezar en tal fecha Ay. y tú sepas que no lo no es en otra y que quieres hacer ese, salvo uh -huh. ese salvo esa situación, pero si te ¿Te importa menos una maestría que otra y podrías adaptarte uh, o incluso hacer sí. el de fotografía? Pues yo la fecha creo que, que la puedes decidir basándote en otros en otros parámetros, ¿vale? Ok, listo. Esa era una. Número dime, dos. Dime, listo. dime las que necesites. no pasa nada. Dime. Vale, súper bien. Eh, bueno, yo, bueno, hagamos de cuenta que estoy en el curso del año, entonces uh -huh. me dan la tarjeta de estudiante, puedo trabajar, estudiar, pico. ¿Cómo, o sea, cómo hago yo si quiero solicitar una residencia? O sea, ya no como estudiante ni nada, sino quiero ya solicitar mi residencia. O sea, estoy haciendo raíces en España, estoy estudiando, estoy trabajando, yo me proyecto, eh, echar raíces profesionalmente, en lo personal. Entonces, ¿cómo hago para no estar como todo el tiempo estudiando? Claro, no sé. claro. Muy buena, muy buena pregunta, me, me da, te lo voy a tratar de explicar. Vale. Tú vienes, pues eso, vienes como viaje, te matriculas en un curso, vamos a poner una maestría o algo de fotografía, otro tema, puedes estudiar y a medio tiempo trabajar, 20 horas a la semana para estudiar, 20 para trabajar. Vale, puedes trabajar en lo que quieras. Vale. ¿Qué pasa? Que ese tiempo estás legalmente, estás estudiando, estás trabajando, pero no te está contabilizando para luego pedir eh, ¿sabéis que si lleváis tres años, no, dos años de residencia, podríais incluso pedir la nacionalidad, todo, todo Latinoamérica, ¿vale? lo digo siempre, que un chino no podría o un africano, vosotros sí pero necesitáis dos años de residencia, pero ahí no entra ni el tiempo de los de asilo político ni el tiempo de los que estáis estudiando, por así decirlo mm. pero vamos a tratar de buscar vías eh, si te vienes por ejemplo paola y, y tú encuentras un trabajo que, que luego te quieran contratar ahí sí que podríamos conmutar por así decirlo y, y yo tengo una duda importante mira han, acaban de hacer ahora una modificación que aparte de que tú estés por ejemplo vamos a poner un curso de un año ¿eh? la ley no dice que tiene que ser un año o que tiene que ser seis meses o que tiene que ser año y medio eso ya, o como si son dos años. La ley lo que dice es que te tienes que matricular en un curso de lo que sea que lleve a la obtención de un título o un diploma. Uh -huh, uh -huh, ¿Vale? Hasta uh -huh, ahí vamos de acuerdo. No, uh -huh. no habla de cuánto tiene que durar. ¿vale? Uh -huh, Eso sí que uh -huh. tiene que ser un centro autorizado porque tiene que ser presencial, no valdría a distancia, que son los que claro. hacemos en PRISLINE. Bueno, cuando tú acabas ese curso... Eh, si el curso tiene prácticas y haces las prácticas y las has terminado también, puedes pedir, esto es muy importante, un año adicional, ahí sí que te habla ya de un año, de un año adicional solo para buscar trabajo. Mm. Fíjate qué buena, qué buena opción. Pero ese trabajo sí tendría ya que estar relacionado con lo que haya sido el curso. Claro. Ahí no Porque vale como el otro trabajo de las 20 horas que podría ser de cualquier cosa, no. Te darían un año adicional para que tú buscases un trabajo, pero de algo que esté relacionado con lo que has estudiado. Claro. Y siempre, ojo, Paula, siempre que hayas culminado las prácticas de ese curso. Por lo cual es importante que sea un curso que tenga prácticas. Y lo que os digo siempre en las consultorías y en YouTube, a ver si es posible que esas prácticas os los busque la Academia en la que os habéis matriculado. Que hice uh -huh. una entrevista, pues, se llamaba como tú, creo, Paola también, de la chica que estaba aquí en Madrid y no y estaba haciendo la maestría, creo que era, pero no le buscaban luego prácticas. Y estaba la chica agobiada, claro. claro. porque o sea, las tenía que buscar ella. Y si no se las encontraba, pues no le iban a dar el año adicional para buscar trabajo. Que está muy bien, porque un año entero para buscar trabajo está muy bien. Está bueno. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ves ya la ventaja? Claro. Ni... Cuando tu tocaya vino, no, no estaban estos vídeos, no hacíamos las consultorías, claro, ya no tenía esa información, pero no quiero que os pase a vosotros. No, está súper bien, porque entonces busco ya algo que tenga práctica. Claro, y que te sea muy importante que la academia, la que sea, la que tú busques, la universidad, que te busque ella las prácticas. Muy importante ese detalle, porque si no, es, eh, tu tocaya estaba agobiada, tenía que buscárselas, claro. pero además a tiempo récord. Que eso lo puedo preguntar en la universidad. ¿Si claro, ellos buscan... en la universidad o en la academia. Oiga, ¿ustedes me buscan luego las prácticas? Yo te digo, a título informativo, nosotros que vendemos cursos, que no son para esto de que vengáis, para, otro, para gente que está allá en España, nosotros a todos nuestros alumnos le buscamos nosotros las prácticas. Y le hacemos un concierto con un centro de trabajo para que vaya allí a hacer las prácticas. Pero eso nos encargamos nosotros, como academia. Pues lo mismo, cuando vosotros busquéis una academia pedirle que sea ella la que os busque las prácticas y la que os las gestione. Ok. Porque ya que le estáis pagando el curso a la academia, pues que, haga, que lo haga. Porque claro, si no, os va a decir muy bien, pero el usted, Paola. Ah, eso, no, súper bien. Claro, es importante, ¿sabes? Porque además el precio va a ser similar, no, no tiene por qué ser sí. más caro. Te lo digo porque sí, conozco el exacto, sector. Claro, me van a comprar más porque me busquen las prácticas. Claro, la universidad no sé si las busca, algunas sí, otras no, pero como tú eres la que manda, porque tú eres la que ahora vas a elegir, pues mira, me voy a hacer esta maestría o esta otra o este curso, pues aprovechate, que una sí. vez que ya hagas la matrícula ya estás atada. Claro. Sí, esto es como sí. el que elige marido o mujer, ¿no? Cuando está de novio puede... Okay. Digo, no, no. Ahorita me llevo los perfiles Y claro. llego allá y hago las entrevistas Claro, tú búscate un perfil De una universidad, un, una academia que, que, que cumpla con las prácticas Muy importante para que luego claro. puedas Pedir tu año, que es opcional Pero está muy bien, pero tú puedes decir Bueno, pues me vuelvo a Bogotá o mira Ahora me quedo un año más buscando un trabajo Y esto que estudiamos Claro vale. Y ahí y, ya... Y ahí ya sí, ahí ya te empezaría a contar la residencia luego para incluso pedir la nacionalidad si quieras a los dos años. Lo de los dos años que me di... Lo de los dos años siempre tiene que ser cuando estás con permiso de trabajo y residencia ya, digamos, el estándar. No va, eh, o valen todos menos el de, el de este de estudios Durante. o el de cuando estás con la tramitación del asilo, porque ahí se supone que estás tramitando. Y cuando estás estudiando, te dice la ley que es que estáis como de visita. Me llaman así, mm. no residiendo, estáis como... Ah, visitando lo de visita, igual. De visita, así. ¿no? Visita, ah. así. No, usan una palabra, que si me sale te la recuerdo, pero no estáis residiendo. Se ah. supone como que en Navidades te vuelves a Bogotá, por ejemplo. ¿eh? Sí, está de pasada. Como... Está de pasada, lo entienden así. Ya, ya, ya. Lo Aunque luego en la práctica, pues eso, pero eso. Pero bueno, luego encuentras un trabajo y ya está. Y sí que es importante ahí a la hora de que elijas el curso, si piensas luego pedirte un año para buscar trabajo. Ahí piensa el curso algo que a ti te llene, te guste, porque luego el trabajo ese tendrá que estar relacionado. Claro, sí, ahí me hiciste pensar en eso. Ahí me claro, hiciste... claro, que no es lo claro. mismo, claro, el trabajo mientras estás estudiando puede ser de lo que quieras, pero si luego te pides un año adicional para buscar trabajo, ahí sí que te piden que esté relacionado con el curso. Claro, si ha claro. sido de fotografía, pues de fotógrafa. Si ha sido de la maestría que sea, de lo que haya sido. Sí, claro, claro. Bueno, Esa, eso, esa bueno, es la información eso, que tengo a día de hoy. Sé que esta información ha sido... O sea, está muy bien, porque hace a lo mejor un año todo esto lo tenías que hacer desde el consulado. No te dejaban hacerlo aquí. Ok. Y luego, y luego lo del año extra para trabajar ha sido todavía más reciente. Si es lo que os digo siempre, esto yo creo... Vamos, estoy convencido que a veces lo va mejorando más para vosotros. ¿vale? Okay. Para que sea más okay. fácil. Y queda okay. todavía mucho. Te veo con las ideas muy claras, Paola. Muy bien. Sí, sí, pues es la idea. Y tengo otra consulta chiquita más. Dime, ¿no? la que quiera, la que <risa> quiera. Yo ya no, ya no pasa nada. Si yo estoy todos los días, no pasa nada. No. Ah, bueno, es que me da pena. Si no, hay porque, más, hombre, crea... igual que te la resuelvo a ti, se le... yo creo que hay mucha gente que también está aprendiendo. Todos los que nos lo están viendo. Claro. <risa> bueno, y... mis pocas mi mami, ella es colombiana, ella reside en Uruguay, pero ella vive de su jubilación de acá, de Colombia, ya se la consignan allá. Sí. Ella quisiera eh, irse a vivir de su jubilación allá, a España. La ella España. había consultado y averiguado lo de la residencia lucrativa. Bueno, residencia no lucrativa se llama. Eso, no lucrativa, perdón. La, la no lucrativa luc es cuando trabajas, te lucras. No, la no esta, la no la lucrativa. La no lucrativa, pues es que como que vienes a descansar o a jubilarte o... No lucrativa. Exacto. Sí, ¿Ella cómo tiene su jubilación? Entonces, la pregunta aquí es general. Número mm. uno, ¿esa es la que podría solicitar en dado caso? Y número es... dos, ¿cómo lo haría? ¿Cuál? O sea, ¿viaja como turista? ¿Cómo sería el.? Proceso? No, ahí ya yo creo, yo ahí sería ya que venga con el permiso de residencia no lucrativa directamente. Eso tendría que ir ella al consulado, aunque me has dicho que está en qué país, en, en Uruguay, ¿te entendí? En Uruguay. Y ella sí. es de Colombia, ¿no? Sí. Pues mira, yo creo que tendría que ir al consulado de España en Uruguay, para que uh -huh. es lo que más cerca le pilla ya en su domicilio, y que le den los impresos de la residencia no lucrativa impresos de la residencia. La residencia no, no lucrativa incluso Paola si quieres tú a lo mejor se lo puedes averiguar por internet, porque los consulados eso sí que os lo digo, Prilines me quejo a veces de otras cosas pero las páginas web las suelen tener bastante bien preparadas, los consulados uh -huh. Uh -huh. sí, yo creo que para evitar luego colas métete claro. si puedes cuando tú puedas, Paola en el consulado de España en Uruguay o, o, o en su defecto, el de Colombia, si quieres ¿Vale? Uh -huh. A ver qué os piden para la residencia no lucrativa, para tu mamá. No lo tienes ah. ahí delante ahora mismo, ¿no? Delante no lo tienes, ¿no? Es no. que no tengo yo. Vale, vale. Si lo Perdón. tuviera aquí, te lo leía, pero es que lo tengo desconectado yo el ordenador. No, pero que no es difícil. Hombre, le van a. Yo te hablo así un poco de memoria, le van a pedir eh, que tenga medio para mantenerse. Uh -huh. Pero poco más, eh, poco más. O sea, no es una cosa muy complicada. Y te digo una cosa, ya para el que nos esté viendo, una residencia no lucrativa, pues eso, eso es para vivir en España. Y lo que te permitiría incluso, no, o sea, a lo mejor no sería el caso de tu madre, es trabajar si tienes negocios fuera. No, ella vive. De no sería el caso. De su jubilación, ella no hace ya. nada. Ya está. Pues no ya es ya ya No, hombre, yo estoy pensando, yo que sé, un inversor que viene de España ya a jubilarse, a estar tranquilo. No, ya, ya vive anunciaría. la renta, Oye, ya, ya. Claro, pero es un trader, tiene su ordenador y está invirtiendo en no sé dónde. Claro. Siempre que sea fuera de España sí que le permitirían hacerlo, ¿vale? Ok, okay. Pero yo creo que para tu mamá es la solución mejor, sí, la más simple. No le va... Y no le, le queda mejor hacerlo en el consulado allá, porque es que ella igual va a ir de vacaciones ahora. Sí. Entonces es que... ella pues pensaba hacerlo allá de una vez. Mm, bueno, lo puede hacer aquí, pero igual la hacen volverse para volver a entrar. Mm, claro. Es que con eso, de verdad, son un poco pesados, ¿sí? ¿eh? Con eso, a ver, a ver si un día hay una buena noticia, que es lo que queréis todos. Yo me vengo a España, pues mira, me hago mi residencia no lucrativa y me quedo. O me vengo... lo que vas a hacer tú sí se puede ya mira pero eso lo han cambiado hace poco me vengo aquí de paseo como dices tú me gusta aquí un curso una universidad y me quedo de estudiante a eso sí se puede pero antes no claro. se podía ¿eh? hace un año no se claro. podía pues a ver si hacen eso mismo con todo porque mm. me temo que a tu mamá le hacen venir ya con la visa de residencia no lucrativa claro claro es, era mi ayuda Queda una opción que es que ella se venga a lo mejor lo, ah, pero deja ahí un representante y el representante ah, se le haga el papeleo. No, pero es más Entonces, rollo, ¿no? Es más rollo, como buscarle tres piezas al gato, efectivamente. Y, estoy pensando, ¿Y luego, tú sabes Juan? en tiempos cuánto se demoran en darle eso claro. si a ella a si lo si comienza lo a tramitar averiguar. ahora. Estoy encendiendo, estoy encendiendo el ordenador. A ver si te lo puedo averiguar, Paola. Ay, gracias. Nada, mujer. No, si yo aquí me siento con vosotros como unos amigos, ya está, no, ya es verdad. Cuando vaya ya nos tomamos no. un café. Bueno, eso sí, un día hacemos, vamos a hacer una macro reunión todos. Eso, sí. Una vez al año nos reunimos todos aquí en España, los que estáis, y hacemos una reunión. A estudiar, gracias a Luis. No, pues, Tampoco tiempo. gracias a mí. Oye, yo aprendo con vosotros muchísimo también, ¿eh? que no creáis que, que claro, es mucho, no, pero... es mucho. A ver si se me está cargando y te miro la residencia no lucrativa y salimos ya de dudas. Espera. Súper bien. Oye, ¿y has pensado mientras esto, lo del voluntariado, que es otra opción? La ventaja que tiene lo del voluntariado para el que tiene menos recursos económicos, pues que se ahorra el coste del curso. Claro. No, no digo que lo hagas, ¿vale, Paula, Pero no lo esperas. digo para el que nos está viendo. Una, o sea, eso tentativamente no lo he explorado. O sea, fue que yo hoy que lo tuve sepas, tiempo para claro, hablar te lo con, digo. Mí, con todo, pero sí, hay, sí quiero explorar esa otra parte del voluntariado, pero no me atrevo a, a ir a fondo porque no he investigado lo suficiente. Como de pronto en claro. otra llamada que te haga. Sí, no, sí, mira, hay una compatriota tuya que se llama Claudia que lo ha estudiado muchísimo y quiero hacer con ella un vídeo en YouTube. Ya okay. desde Colombia, yo desde aquí, desde España, y que nos explique todos los requisitos para el voluntariado, para venir como voluntaria. Súper bien. Cuando sí. lo tiene ella, lleva como tres meses estudiándolo. Claudia, okay. si nos estás viendo, saludos. Y bueno, okay. y saludos a todos los que estáis en el chat, ¿eh? que nos lo he dicho, y los que lo veis luego. Pues lo de, es muy parecido, Paola, lo uh -huh. único que en vez de un curso, pues estás de voluntaria en algo. Valeria, okay. instituciones, pues que instituciones instituciones que sean un poco, vamos, que estén reconocidas, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Y lo que no te deja eso, eh, te deja trabajar, te deja estar eh, 20 horas de voluntaria, 20 horas trabajando en lo que quieras, lo que no te deja es luego lo del año es extra. Ah, claro, porque eso ya es con el Claro, curso. porque se supone que el año extra es para trabajar en lo que has estudiado. Claro. Pero por lo demás es, es la misma ley, o sea, está incluido en lo mismo anexo y todo es lo mismo. Muy parecido, pero vamos, bueno, con Claudia lo, lo profundizaremos. Mira, ya. te leo lo de la residencia no lucrativa, que ya lo tengo aquí. Vale. Dice, es una autorización que permite a los extranjeros extracomunitarios, o sea, a vosotros, mm -hmm. permanecer en España por un periodo superior a los 90 días, ¿vale? O sea, lo que sí. quieras, sin realizar actividades laborales o profesionales al demostrar que disponen de medios económicos suficientes para sí y, y, y en su caso para, para los miembros de su familia. Tu mamá no trae a nadie más, ¿no? ¿Solo viene ella o viene con alguien más? No, ella sola y pues allá se encuentra conmigo. No va a tener dificultad por lo que estoy viendo aquí. ¿eh? No. Lo que te estaba diciendo, lo estoy verificando ahora mismo. No tiene... Mira, te digo lo que necesita. Una Le pide una póliza de seguro, que, que... que eso es, es... es una... o sea, un tema de sanidad, vamos, que son a lo ah, mejor ya. 40 euros al mes, para que te das una idea. Ya. Eh... Te la dan por un año inicial y luego la puedes ir prorrogando. Okay. Ella su idea es quedarse, ¿no? Para sí. pa, pa mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. o... Sí, sí, sí. Luego, mira, la segunda ya se la dan por dos años y uh -huh. a la tercera ya puede pedir larga claro. duración. Que, pero es que ya podría pedir la nacionalidad, por ejemplo. Claro, claro, claro. Te la, le van a dar una para un año, luego en la renovación, que es muy fácil, la dan para dos años y, y la tercera ya puede ser de cinco años. Pero es que ya, te, te, ya puede hasta elegir la, la nacionalidad si quiere. ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y nada, y es eso más o menos. ¿eh? Lo estoy leyendo porque tampoco es cuestión de aquí de leeros toda la ley. Pero sí, o... la, lo importante es que ya demuestre por pues, lo que tú lo, tú lo tienes, ¿no? Lo de la, la pensioncita que cobra y que se puede mantener. Exacto. Y entonces lo hace ya en Uruguay, en el consulado de España. Sí, es en el consulado. Es en el consulado. Mira, eh, bueno, que no tiene que invertir nada en España ni nada, ¿vale? Porque hay otras que son de por inversor, pero o sea, no es el caso. Sí que es en el consulado. Okay. ¿Y ahí te dice tiempos? De lo que tarda el consulado en hacerlo. Mm. Eso no me lo dice aquí. No, me toques que ya vaya. <risa> la, el Míralo luego tú, cuando acabemos tranquilamente la web del consulado en Uruguay, porque será donde va a ir ella, ¿no? Hacerlo. Sí. Entonces, está en Uruguay... Sí, sí, sí, Generalmente los consulados ponen los plazos, porque cada uno lleva su historia, pero eh, suelen tener el, el silencio administrativo positivo, que es que si no te contestan en un plazo es que sí. 20 días, ¿no? Decías tú. No lo sé, depende de para el trámite, y generalmente ponen el trámite. A ver, mm. yo te hablo mi opinión, no lo sé, pero porque como mucho pueden tardarte dos meses a lo mejor en responder... Sí, todo. no creo que sea mucho. No, no va a ser mucho, exacto. No. Por algún lado lo he visto por ahí publicado. Para algunos trámites son 20 días. Para otros a lo mejor son dos meses. Depende okay. del trámite. Ok, claro. pero voy a, voy a investigar entonces. Claro, investigalo investigar. en la página web del consulado que están bien informadas. Y ahí te dice exacto, mira, hay que rellenar este modelo, hay que aportar esto de que le, la pensión y el no sé qué. Pero okay. vamos, es fácil que lo, que lo consiga, ¿vale? Listo. ¿Alguna dudilla más, Paula? Sí no, eres... creo que aquí entro en mis apuntes. A ver, espérame un segundo. Mira, te estoy verificando efectivamente. La grama, eh, tienen que ser solicitadas en origen. Es, de, es decir, la tramitación se inicia en el país donde resida el extranjero y no en España. Mm. En este caso en Uruguay, que ¿no? si es peor. donde a ella le va sí. mejor ¿no? que Colombia. ¿no? Bueno, no sí, ella tiene a... su residencia allá y todo. Ella pues lleva ya lleva más de siete años allá. Eh, podría haber alguna excepción rara pero, pero es más rollo Como dices tú y como mm, digo yo. Sí, sí, sí Ven, te voy a preguntar El número ese NIE Que le dan a uno o sea, El NIE, sí, dime, dime sí. Cuando yo llegue Yo lo primero que puedo hacer es Ir a pedir el número NIE O sea, empadronarme Y pedir el número NIE Exacto, in, exacto. E incluso lo puedes pedir si no te dan mucha guerra y en el consulado de Bogotá, que no lo sé. Porque a unos os los dan, lo que yo os dije está pasando. A unos os lo dan. Aquí, a es aquí es una mamera, aquí es una mamera. A mí yo me no se es que no la... no Mira, te ven los comentarios de YouTube y unos te dicen, Luis, tengo el niño me lo han dado, fue muy fácil. Otros, a mí no me lo han dado, no sé qué. No por eso. Os lo resumo muy fácil para el NIE. Tenéis que tener a decirles el motivo por el que lo queréis. Ahora vemos lo que es el motivo. O sea, uh -huh. tú dices, mira, yo soy Paola y yo quiero un NIE. Vale, te van a decir, rellena este papel y ponnos ahí. Ahí viene una escasilla para el motivo. Uh -huh. El motivo, pues mira, el más sencillo: que quiero abrir una cuenta bancaria en España, por ejemplo. Me voy, a ir de, me voy a ir de eso, me voy a pedir luego el de estudiante y, y necesito una cuenta bancaria. O incluso, o incluso, Paola, me voy a matricular y la academia me pide un NIE para matricularme. ¿Eso les puedo decir que me voy a, a matricular? Ejemplo, sí, puede ser cualquier motivo socioeconómico. La ley no dice que tiene que ser estos, estos y estos no. No, cualquier motivo razonable. Tu mamá, claro. pues mira, es que me voy a ir a España, me voy a pedir la residencia no lucrativa y me quiero abrir una cuenta corriente para que me manden allí la pensión, por ejemplo. Oye, que igual el consulado no te da guerra, en 10 días lo tienes. Además te lo mandan por email, porque el consulado lo pasa aquí a España y te llega un email luego de la policía española con el NIE al email que les has puesto. Porque me lo decía el otro día un prilines de vosotros, me lo ponían en los comentarios. Claro. Aprendo más con vosotros que con nadie A otros no A otros les, les dan dos palmaditas no, no, no, tráigame justificante Tráigame justificante Ay, De que usted no sé qué no, por Pensad eso, bien el no. motivo Prilines, el motivo es la clave Un motivo normal, pero que suele ser la realidad Vamos, de todas formas Paula, no te preocupes que el, el NIE Bueno, también lo puedes pedir aquí aquí, Cuando estás aquí es muy fácil ¿eh? Cuando estás aquí es ir a la oficina de extranjería Y te lo hacen Siempre, eso sí, que estás en el periodo, por ejemplo, si vienes de turista, que estás en ese periodo. Claro. Claro. No, no es jovene. que mi idea es bajarme del avión y ir a pedir. Bájate no. del avión, pídete el NIE y a ver universidades. Esa, esa es la Total, es que me da claro, mucha claro. angustia. ¿no? no apurar plazos. Mira, un buen consejo para todos, de todos, no apuréis los plazos. Por ejemplo, el que viene a pedir la tarjeta roja tiene un mes para pedirla. Pues cuanto antes mejor. Claro. ¿Queréis un NIE? Pues cuanto antes lo pidáis mejor. Mire, quiero un NIE porque he venido aquí, aunque sea de turista. He venido de turista y me quiero abrir una cuenta bancaria. Pues deme un NIE y te lo dan. Ahora, no vale llegar aquí de, de turista y cuando ha pasado un año y medio, quiero un no. NIE. Claro, ha pasado, <risa> Me lo habéis puesto en los comentarios de YouTube. Luis, fui a la comisaría a pedir un NIE, llevaba año y medio aquí en Las Palmas. Y le dicen los policías, señor, pero es que usted está irregular. No, yo yo claro, llego con una bolsa. Vuelva de dentro de año y medio, vuelva dentro de año y medio y a lo mejor ya lo hacemos. Pero vamos, ni le deportaron ni le pusieron multa, ¿eh? también os lo digo, plenines, pero no le dieron Entonces, el NIE siempre cuando estéis en situación regular, bien de turista o bien de lo que sea, pues lo pedís que os lo dan. ¿vale? Okay. El mo y dar un motivo, el motivo, pues abrir una cuenta corriente, quiero matricularme en un curso... Cualquier relación, quiero presentar un plan de negocios, podría valer, ¿vale? Y me piden, me piden es, es un número de identificación. Y además, os digo ya también, el NIE que os dan, sirve ya para siempre. O sea, el sí. NIE, a ah, mira, antiguamente le ponían fecha de caducidad, ahora ya no le ponen fecha de caducidad. Pero es que antiguamente, aunque caducaras y luego te lo volvías a hacer, te daban el mismo número. Es como un DNI para un español, nos lo dan ya de por vida, aunque vale. caduque. Pero es que ahora ya nos ponen en los nuevos NIES, no ponen fecha de caducidad, que lo sepáis. Ah. Es un registro, ¿vale? Es un número, pero claro, un banco te lo va a pedir y, y en muchos sitios te lo piden. Es, es muy importante tenerlo. Y a tu mamá, según hemos hablado, te lo he estado verificando. Mira, lo único que le piden, lo de la pensión, que se puede mantener ella y que, que no tiene enfermedades infecciosas, uh -huh. que seguro que no las tiene, lógicamente, y lo que te decía el... El seguro médico. Sí. Que puede ser, claro, un seguro médico que la cubra. Ya está. Exacto. sí Pero no sí, te sí. asustes que yo tengo un seguro médico. Es muy común. ¿Vale? Es un seguro de salud privada y ya está. Ok. Nos... Ok. Sí, es como carne de salud. Sí, un carne de salud. Eso lo tienes aquí mucho. Ahora he oído que hay muchas compañías aseguradoras que es los, los, los están ofreciendo. Okay. ¿Vale? Okay. Está muy bien. ¿Vale? Listo. Sí, no, creo que era eso, ¿sabes? Como, vale. bueno, lo dije ya, que con eso me podría como inscribir. Eh, y ya. Dime, dime, te estoy escuchando, es que mientras estoy. Sí, leyendo no, más... estoy acá leyendo a ver qué más sí. es. No, mira, ¿sabes qué? Creo que solo eso. Las preguntas eran esas. Vale. Yo sí, te sí, veo, no. te veo con las ideas claras. Ay, gracias, yo espero que no? sí. No, en serio. <risa> Joder, en la consultoría se ve. Con el consultado, se ve rápido, te ve orientada. Hombre, lo más claro, aparte de que te has hecho los deberes, que te has estudiado, te has visto vídeos, te has documentado, aparte se te ve con las ideas claras. Que eso también es muy importante y en muchos lo veo también. O sea, las ideas hay que tenerlas muy claras. Eso es fundamental. Y luego hay que un poco prepararse, prepararse las cosas. Y no agotar plazos. Sí, ah, sí, sí, sí, sí. los tiempos eso es. Los tiempos, tal, claro. Los tiempos. No, no los dejéis que los humanos, todos los seres humanos somos muy procrastinadores. Pero es sí. mejor no. Es mejor. Sí, claro no, que no. luego, luego es más difícil todo. Pues, Paola, yo encantado de haberte hecho la consultoría. Vale. Gracias. Que nada, venga, pues le doy paso a otro preliminar, vale. Queda tiempo. Super, estamos Paola, a ya nos contará. Sí, estamos en contacto. chao, chao, chao, chao, chao. Chao, chao.